Mañana va a comenzar la Semana Santa 2022 y muchas ciudades de España se van a llenar con procesiones y cientos, si no miles de borriquitas, asomarán sus orejas por las puertas de muchas iglesias y catedrales de España. La Semana Santa es una experiencia del máximo interés y no solo religioso para aquellos que profesan la fe católica, sino un no menos apasionante interés antropológico folclórico para quienes investigan las costumbres y tradiciones de los pueblos. Pero en la Semana Santa se cuentan unos sucesos... supuestamente ocurridos hace más de dos años. Narrados en textos... escritos apenas unos cuatro lustros... después a la pretendida ocurrencia de los hechos... y que, no necesito explicarlo... cambiaron la historia de la humanidad. Y surge inevitablemente la pregunta... ¿Fueron reales estos hechos... ¿Son fiables los cuatro relatos que nos han llegado? ¿Qué encierra esta historia para que, apenas 300 años después de ejecutado su líder, la doctrina que sus seguidores decían ser la que él predicó se convirtiese en religión oficial del imperio y de muchas naciones y reinos hasta hace pocos años? Este año me he propuesto ...seguir la Semana Santa desde un punto de vista puramente histórico... ...y dejando de lado todo aspecto religioso... ...que solo conduce a adhesiones o a críticas. Creo que es un experimento interesante y que para muchos... ...puede resultar de interés. Así pues, como mañana comienza la Semana Santa... ...antes de entrar en lo que es el relato contenido en los Evangelios... ...y el que se nos cuenta en las procesiones... ...relatos muy a menudo distintos... Creo que es imprescindible conocer cómo era política y culturalmente la región donde suceden estos hechos. Les aseguro que sin esta previa, cultural y política, es muy difícil, por no decir imposible, que ustedes puedan siquiera empezar a entender la historia que se nos va a contar. Así que, en primer lugar, veamos cuál era el ambiente cultural y político en la Palestina del siglo XXI en que ocurren los hechos que se narran en Semana Santa. Para el siglo I de nuestra era, de las doce tribus de Israel, diez habían desaparecido. Y la única que aún sobrevivía era la tribu de Judá. Pero esta tribu había sufrido una metamorfosis brutal en los siglos anteriores al nacimiento de Jesús de Nazaret. Un hecho decisivo para la caracterización cultural de la tribu de Judá fue la conquista que llevó a cabo Nabucodonosor II a principios del siglo VI antes de la era común. Como consecuencia de esta conquista, Judá fue derrotada, fue destruido el templo que edificó Salomón, el primer templo, y fueron llevadas al cautiverio las élites sociales del reino de Judá. Es en el exilio donde comienza a escribirse lo que los cristianos como conocen como Antiguo Testamento. Es en Babilonia donde las élites del pueblo judío se sumergen en una civilización muy superior y es allí donde hacen suyos mitos e historias que más tarde incorporarán adaptándolos a su religión, naciendo así con toda seguridad historias como la del diluvio universal, tomada de la mesopotámica epopeya de Gilgamesh, la institución del Sabbat, tomada de idéntica costumbre mesopotámica de igual nombre pero de distinto fundamento, o la historia de la Torre de Babel. Con altísima probabilidad, los judíos hicieron suyos en el relato del Génesis muchos aspectos del relato mesopotámico de la creación, el Enuma Elish. También es mesopotámica la problemática del mal desarrollada en el libro de Job, trasunto del muy anterior libro mesopotámico titulado Ludlul Bel-Nemeki. E incluso desde el punto de vista lingüístico, abandonaron el uso del hebreo y adoptaron el idioma del lugar en que habitaban, Aram Naharaín, el Aram de los dos ríos, lugar al que los griegos llamaron igual pero en griego, lugar entre ríos, Mesopotamia. Sí, cuando Ciro el Grande liberó al pueblo judío unos 50 años después de su marcha al exilio, la generación de judíos que volvió a Judea ya no hablaba hebreo, sino arameo, y su religión había cambiado fuertemente bajo el influjo cultural mesopotámico. De ser un pueblo politeísta, habían pasado a ser un pueblo ferozmente monolatrista. Habían comenzado a escribir los textos que más adelante darían lugar a la Torá, a la Biblia hebrea y al Antiguo Testamento y comenzaron a construir un nuevo templo en Jerusalén, el llamado Segundo Templo, construcción que engrandecería notablemente Herodes el Grande y que fue el templo que conoció Jesús de Nazaret. Este periodo de semilibertad que vivió Judá desde la vuelta del exilio en Babilonia no duraría mucho. Entre el año 333 y el 332 antes de la Era Común, apareció por Judea un hombre que habría de cambiar profundamente la cultura del mundo antiguo, Alejandro Magno. En medio de sus campañas contra el imperio persa, Alejandro Magno decidió conquistar Fenicia y Judea, lugar este último donde fue recibido como un libertador dado que rompía la hegemonía persa en la zona. Con Alejandro Magno llegó uno de los más sorprendentes movimientos culturales de la antigüedad, el helenismo. Alejandro Magno moriría unos diez años después de la conquista de Judea, pero a su muerte había dejado un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India y cuyos efectos culturales serían de proporciones gigantescas. Muerto Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales, Quedando Judea dentro de la satrapía de Egipto, bajo el mandato de uno de los generales de Alejandro, Ptolomeo, que daría lugar a la última dinastía faraónica. Sin embargo, los conflictos entre las diversas satrapías condujeron a que Judea finalmente cambiase de manos y pasase a depender de Seleuco, otro de los generales de Alejandro que se había hecho con el poder en Siria y Mesopotamia, y que dio lugar al imperio Seleucida. Sea como fuere, lo cierto es que en medio del follón que siguió la muerte de Alejandro, una familia judía, los macabeos, vieron la oportunidad de iniciar una guerra de liberación que les permitiese conseguir cierto grado de independencia. En Judea, pues, en aquellos años, conviven judíos plenamente helenizados, gente que acude al gimnasio y se deleita con la filosofía griega y las obras de teatro de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y conviven también judíos conservadores, que repudian toda costumbre griega y que propugnan una vuelta a las esencias judías, esas que se forjaron tras la vuelta del exilio en Babilonia. La relación entre judíos helenizados y judíos, digamos, ortodoxos, no fue buena en absoluto. Durante años, incluso Jerusalén estuvo dividido en zona griega helenizante y zona judía. Y sin comprender esta tensión cultural existente en la judea de aquellos años, no se pueden entender muchos fenómenos. Es en aquellos siglos cuando las sagradas escrituras de los judíos se traducen al griego, para que puedan leerlas aquellos judíos que ya no hablan hebreo ni arameo, y nace así un texto de capital importancia para lo que luego será el cristianismo, la llamada Septuaginta o Biblia de los setenta, esto es, la traducción al griego de las sagradas escrituras judías y que es el texto que parecen citar los evangelios cuando se remiten o reseñan las escrituras. El Antiguo Testamento, entre comillas, de los redactores del Evangelio no son escrituras hebreas o arameas sino la traducción griega que se hizo de estas. A tal punto el helenismo y la influencia griega había llegado en el oriente del Mediterráneo. Para tener conciencia de la influencia griega en los años en que vivió Jesús de Nazaret, basta con fijarse en los nombres de los gobernantes de la región. Tanto Herodes Antipas como Herodes Arquelao o Herodes Filipo añaden a un nombre judío, Herodes, otro nombre griego, pues Arquelao, Antipas o Filipo son nombres puramente griegos. Si bien lo pensamos, no es nada raro. También hoy día muchos hispanos ponen a sus hijos nombres anglosajones, como William, Samantha o Jennifer. Y también hoy día entendemos de películas americanas o españolas, de comida extranjera o española, y de música o literatura extranjera o española. Los macabeos como diría cierto gobernante español, eran muy judíos y mucho judíos, y las cosas griegas no les gustaban nada, de forma que la tensión entre ambas culturas aumentó. Para mayor confusión, poco antes del nacimiento de Jesús de Nazaret apareció por Judea el nuevo poder emergente del Mediterráneo, la República de Roma, quien 63 años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret y aprovechando una de las muchas guerras civiles judías colocó a gobiernos títere, a etnarcas, al frente de los gobiernos de la región. Es aquí cuando emerge la figura de Herodes el Grande, 37 años antes del teórico nacimiento de Jesús de Nazaret. Los hijos de Herodes el Grande y futuros gobernantes de Judea, a pesar de sus nombres griegos, se educaron en Roma. A estas alturas puede usted imaginar el tenso ambiente cultural greco-latino-judaico existente en la zona. Y si complejo era el ambiente cultural, no menos compleja era la situación religiosa. Tras llegar al poder, los macabeos decidieron sacar del templo de Jerusalén a la antigua aristocracia sacerdotal y sustituirla por otras gentes que fuesen más dóciles a su mandato. Se dice que los macabeos deseaban ser reyes, pero que la aristocracia sacerdotal no veía bien ese asunto, porque los macabeos no descendían de la casa de David, cosa que naturalmente no sentó nada bien a los macabeos, de forma que decidieron despedir a esos sacerdotes tan pejigueras y sustituirlos por otros con tragaderas más amplias. Esta nueva nobleza sacerdotal formará una secta que aparecerá mucho en los evangelios la secta de los saduceos. Unos judíos siempre habían con el poder, ya sea este judío o romano, y que, por ejemplo, no creían en absoluto en la resurrección. Yahvé premiaba y castigaba en vida, y no había más. Se dice que la casta sacerdotal expulsada del templo por los macabeos marchó al desierto y que estos hombres están en el origen de la comunidad de Qumran y de la secta esenia. Pero sobre esto, seguramente, hay que investigar más todavía. Frente a los saduceos se alzaban sus más feroces adversarios, los fariseos, quienes, a diferencia de los saduceos, sí creían en la resurrección, creían en la existencia de un mundo futuro y de recompensas y castigos eternos tras la vida del hombre. ...creían también en la importancia de la tradición interpretativa referida a las obligaciones religiosas. Y es en este ambiente religioso donde nace y muere Jesús de Nazaret. Veamos ahora cómo estaba la situación geopolítica en el momento de suceder los hechos que se nos cuentan en Semana Santa. En el momento de suceder los hechos que narran los evangelios el territorio del viejo reino de Israel se encuentra dividido en varias demarcaciones con muy distintos regímenes políticos. Una situación compleja creada por la división del reino de Herodes el Grande entre sus tres hijos. En efecto, a la muerte de Herodes el Grande, el gobierno del reino se dividió entre sus tres hijos, los tres llamados Herodes, por lo que conviene fijarse en su segundo nombre, Filipo, Antipas y Arquelao. A Herodes Filipo le correspondió el territorio de la Traconítida, al norte de la región y cuya ciudad más conocida era Cesárea de Filipo. Herodes Filipo estuvo casado con una princesa llamada Herodías, de cuyo nombre conviene que se acuerden, así como del de su hija Salomé, pues estas mujeres van a jugar un papel muy importante en esta historia y hasta posiblemente en la ejecución del propio Jesús de Nazaret. Luego volveremos sobre ello. A Herodes Antipas le correspondieron las regiones de Galilea y Perea, dos regiones que se encuentran separadas, Galilea al norte y al oeste del mar de Galilea, región donde se ubica Nazaret, y Perea, al sur y al este del río Jordán y el Mar Muerto, región donde se ubica la fortaleza de Maqueronte, otro lugar sobre el que volveremos más tarde. Herodes Antipas, hay que decirlo, a diferencia de su hermano Herodes Filipo, era, por decirlo con suavidad, un hombre de costumbres un tanto relajadas. Costumbres que muy probablemente guardaron también relación con la ejecución y muerte de Jesús de Nazaret. No soy partidario de inmiscuirme en la vida sentimental de nadie, pero me temo que, si queremos entender los hechos que se nos cuentan en Semana Santa habremos de profundizar en la vida sentimental de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, y por tanto, máxima autoridad en Nazaret, la patria de Jesús y su familia. Herodes Antipas se había casado con una princesa Nabatea, hija del rey de los Nabateos Aletas IV. Aquello fue lo que se dice en términos científicos un braguetazo en toda regla. Por aquel entonces el reino nabateo, con capital en Petra, estaba en su época de máximo esplendor. Sus caravanas casi monopolizaban el comercio en aquella zona del desierto y el dinero afluía al reino en grandes cantidades. Tampoco los nabateos eran un hueso fácil de roer militarmente. Habían resistido los intentos de anexión de los romanos, que tan solo lograron arrebatarles la zona llamada de la Decápolis, una región autónoma ya en tiempos de Jesús, y a toda esa riqueza y poder se añadía que el rey Aretas IV había logrado restablecer las buenas relaciones con los romanos de forma que en aquel tiempo Aretas IV, el rey de los nabateos, era uno de los tipos más poderosos de la zona. Pues bien, en esa situación al rijoso de Herodes Antipas no se le ocurrió mejor idea que quitarle la mujer a su hermano Herodes Filipo, Herodías, y repudiar a su legítima esposa, la hija de Aretas IV. Como pueden imaginarse, Aretas IV la cosa no le hizo la más mínima gracia, de forma que, al frente de un ejército, se puso en marcha hacia Galilea y atacó a las fuerzas de Herodes Antipas con la intención de explicarle personalmente al tal Antipas los fundamentos del derecho matrimonial nabateo. Antipas, viéndose perdido... De forma heroica decidió acudir a arrastrarse como una sabandija frente a los romanos y a suplicarles ayuda para que Aretas IV no terminase de derrotarlo completamente y lo escabechase. Los romanos, mal que bien, lograron calmar a Aretas IV y Herodes Antipas pudo así casarse con Herodías, la mujer de su hermano, que dicho sea de paso, tampoco veía bien la situación, quizá por problemas de la córnea. Fue de esta manera como Herodes Antipas logró enemistarse con todo el mundo, incluida la propia población de Galilea, sus súbditos. Uno de cuyos habitantes, un tal Juan el Bautista, primo según el relato evangélico de Jesús de Nazaret, se dedicó minuciosamente a ponerlo a caer de un burro. Herodes Antipas no solo había repudiado injustamente a su mujer legítima, sino que le había quitado la mujer a su hermano, una acción que para la ley judía era una conducta execrable. Y parece que aquello no gustó nada a Juan el Bautista, un líder que ganaba fama por momentos. En este punto, la historia de lo que ocurrió con Juan Bautista no nos la cuentan los evangelios, sino que tenemos una, vis una visión objetiva. Flavio Josefo, un historiador judío que trabajaba para los romanos, y que en absoluto era cristiano, de forma que podemos considerar su versión objetiva y veraz. En su libro Antigüedades judías, Flavio Josefo nos dice lo siguiente. Algunos de los judíos piensan que la destrucción del ejército de Herodes vino de Dios, y que fue muy justa, como un castigo por lo que hizo en contra de Juan, que fue llamado el Bautista, porque Herodes mató a quien era un buen hombre y comandaba la ira de los judíos más tarde añade Flavio Josefo Herodes que estaba asustado por la gran influencia que tenía sobre el pueblo para ponerlo de su parte e iniciar una rebelión porque ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa que él les aconsejase pensó que lo mejor era llevarlo a la muerte para evitar cualquier daño que pudiera causar y que no le trajera dificultades y ahorrarse así un hombre que podía hacer que ocurrieran y que se arrepintieran cuando fuera demasiado tarde. En consecuencia, Juan el Bautista fue enviado como prisionero lejos del temperamento suspicaz de Herodes a Maqueronte, el castillo antes mencionado, y allí fue condenado a muerte. Ahora los judíos opinaban que este ejército fue enviado como castigo a Herodes y que es un signo del desagrado que Dios siente hacia él. El Evangelio de Marcos nos cuenta que no solo Herodes Antipas tenía buenas razones para querer matar a Juan el Bautista, sino que su mujer, Herodías, la causa del conflicto, la deseaba mucho más. Y es ahí donde aparece la historia de Salomé, la hija de Herodías, que tras bailar y complacer a Antipas, y a la vista de que éste le dijo que pidiese un deseo, consultó con su madre y ésta le indicó que pidiese la cabeza de Juan el Bautista, la cual finalmente le fue ofrecida en una bandeja. Como ven, Antipas no se llevaba nada bien con Juan, y es de suponer que tampoco con sus discípulos, ni desde luego con su primo Jesús. Si a Herodes Filipo le había correspondido la tracomítida, y a Herodes Antipas le habían correspondido Galilea y Perea, al otro hijo, Herodes Arquelao, le había correspondido la parte más sustanciosa del pastel, las regiones de Judea y Samaría. Los problemas entre Judea y Samaría los veremos más adelante. Lo que importa aquí es que Herodes Arquelao era un gobernante tan nefasto, y debía serlo mucho, visto el caso de su hermano Antipas, que los romanos decidieron quitarlo de en medio y mandarlo tan lejos como a la Galia. Desde ese momento, Judea, Samaría e idumea pasaron a ser provincias romanas y es el momento en el que se realizó el famoso censo del que parece hablarnos el evangelio de lucas y que es imposible de encajar de ningún modo desde el punto de vista histórico bajo el reinado de herodes el grande depuesto herodes arquelao judea y Samaria pasaron a ser provincias romanas y el gobierno pasó a ser ejercido directamente por autoridades venidas de roma este fue el caso de Poncio Pilatos, que ejerció de prefecto de la provincia de Judea desde el año 26 al 36 de la Era Común, justo en el periodo en que los evangelios sitúan la ejecución de Jesús de Nazaret. Solo por resumir, los hechos que se nos narran en Semana Santa suceden en Jerusalén y sus alrededores. Una ciudad de la provincia romana de Judea gobernada por un prefecto romano a la que acude un galileo de nazaret es decir una persona originaria de otra región no gobernada por roma sino por un tetrarca títere de esta herodes antipas este galileo este tal jesús de nazaret sabemos por el relato evangélico que era primo y probablemente seguidor al menos en un principio de juan el bautista un líder popular de gran influencia tanta como para que la mencione un historiador romano, y que acabará ejecutado por el tetrarca de Galilea y Perea, Herodes Antipas. Un personaje que, como veremos, también aparecerá en el relato de la pasión. Con esto ya tienen ustedes un contexto más o menos exacto de lo que sucederá a partir de mañana. Un tal Jesús de Nazaret, un galileo primo o secuaz de un insurgente de gran influencia llamado Juan Bautista, hará su entrada en Jerusalén y acto seguido se desencadenará toda una sucesión de hechos que han dado lugar a un relato que marcará el destino de una buena parte de la humanidad.